Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Platicamos con Heriberto Hernández, quien recientemente se reunió con la Comisión de Ganadería de la Cámara Baja. El tema central, sensibilizar a los legisladores de las necesidades que tiene la porcicultura mexicana en el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Granjas Carro en México reportó la donación de 600 kilogramos de carne de cerdo para la Fundación Infantil Ronald McDonald. Los diferentes cortes fueron certificados previamente con el distintivo Calidad Suprema. El Senacica destacó que gracias a los trabajos realizados en materia sanitaria, México es reconocido como país libre de 75 enfermedades animales de notificación obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. La Escuela Canina de Alcenacica ofreció un curso de capacitación en temas sanitarios a binomios caninos de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y El Salvador. El objetivo, fortalecer las inspecciones agroalimentarias en Centroamérica y el Caribe. Estimaciones de la FAO apuntaron a que este año la producción mundial de cereales tendría su primera caída en cuatro años al bajar en 0.6%. En lo referente a granos para el alimento balanceado, se espera que su utilización baje en más de 1%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.